Benito hoy andamos Aquí hay un cofre, ¿no? Digo, espérame que aquí tengo dos, voy, a los bajé, pero están gateando, los van a levantar Papi, párele. Más de que aquí Mateo, y solo me contaron uno. No, aquí están, aquí están los están los de ellos. Po. Aquí está uno y aquí está el otro, mira. Hay un cargador ampliado morado. Y sí, vení, vení, vení, no te lo levantan. Viene el, chop el chopper, el está adelante, nosotros. de 126 m 150. Por eso cuando cuando el man me mató que usted dije mira qué feo se mueve este mante, venía además man diciendo de que porque yo le yo le pegué dos escopetazos de frente, me lo equivoco como que dijo era Matrix. Yo, yo, yo, yo soy el primero que los tiene ahí, o de frente, oye, les estoy dando plomo y viene otro chopper? ¿Solo uno. Voy, voy, voy, espérate, Me estoy curando Hey, aquí voy. aquí vamos a buscar aquí en este loot. Aquí ven esta caja de acá. Bueno, ese, eh, ese drone está lleno de cinética. ¿no? Mira, lo que yo aquí, uh -huh. aquí maté a varios, yo, pero aquí. Bueno, nuestra misión es buscar al Wilcher, Wilcher, eh, vos. Para arriba por el chopper, man. Vaya, vaya. Te espero acá abajo. Ajá, pero yo tengo algo. El hombre solo tiene poquito internet ya porque se puede actualizar. Ey, de hey, chopper, esa mierda loco, viste eso, se tiro, se tiro. De arroz de mambo. Allá va a ver. Ya es jueves, allá va el man, va, va, va a venir por esa placa, bajar en carro. Por ahí, por donde anda, pues, el man va a parar en un auto o en carro por esa placa. <risa> el de aquí, ¿ve? falta la placa. de Este, de aquí, ve va a venir por esa placa. No, falta esta de aquí, ve. No, esa, ese vino por aquí, ve, por este lado, ve. Esta placa no la, no, la, no la va a levantar, ahí la va a dejar. Oh. Voy, voy, voy, voy, voy, voy. Ey, pero es que se vinieron todos y dejaron ¿Cómo? la marca allá. Soy yo solo, vos. Yo solo te maté, Marco, para que ya estar hablando mierdas ahí, vos. Oye, ese marico. Ah, pero si, hubiera, si nos hubieran caído, porque ellos se tiraron todos del chopper, lo, si hubieran caído solo a uno, se estuvieran burlando. Que ya lo encontraron allá. Daniela.